Mueren siete pacientes con bienzulia por falta de tratamientos. La escasez de medicamentos alcanzó un límite mortal en el país. Al igual que otras enfermedades oportunistas, los pacientes activos con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, no están exentos de la falta de tratamientos para controlar su enfermedad. En el estado Zulia, siete pacientes portadores de VIH murieron por la ausencia de antirretrovirales durante el asueto de Semana Santa, así lo informó José Eleazar Leal, director general de la Asociación Civil Protagonistas de la Vida, Aprovida. Leal expuso su preocupación por la falta de medicamentos para el tratamiento de enfermedades oportunistas en el país. No es solo el alto costo de las medicinas, sino el hecho de que hay una escasez del 100% de estos en Venezuela. Es alarmante que en una semana ocurriera un deceso de siete personas porque no pudieran cumplir con su tratamiento. El representante de la fundación en el Zulia denunció que desde diciembre 9.300 personas no reciben sus tratamientos antirretrovirales por parte del Ambulatorio Urbano y Doctor. Francisco Gómez Padrón, mejor conocido como Sanidad, ente encargado de la distribución de los mismos no los entregan porque no los hay. En Venezuela existen más de 80.000 personas que padecen de VIH y esta cifra incrementa cada año, según estadísticas de diferentes organizaciones no gubernamentales (ONG). ¿Qué? Miembros de Aprovida estimaron un aumento del 20% de personas afectadas por el VIH en lo que va de año en la entidad zuliana, mientras que en el país el incremento alcanzó el 50%. El activista por los derechos humanos comentó que otra de las inquietudes que mortifica a portadores del VIH es la falta de reactivos para las pruebas de la subpoblación y carga viral, exámenes necesarios para la detección del SIDA. Cada seis meses las personas con VI deben hacerse estos exámenes para verificar que el tratamiento funcione correctamente y se mantenga el control de la enfermedad. Desde octubre no hay reactivos en el territorio nacional. Estos estudios son indispensables para todo paciente en etapa de B. Explicó que estos estudios tienen un costo estimado de 5 millones de bolívares en los centros de salud privados y son las instituciones del estado las garantes de brindar este servicio a los afectados. Las enfermedades oportunistas acaban con la población y el gobierno no hace nada. Salud sin fronteras. El directivo de Aprovida aseguró que un 30% de la población seropositiva de Venezuela emigra a países vecinos como Ecuador o Perú, porque allá los medicamentos son gratuitos y los hay. Llegan a Colombia para estabilizarse y luego se van a los países fronterizos, porque en Colombia estos tratamientos son costosos. Si el Ministerio de Salud implementara campañas de prevención, educación e información, en nuestro país no habría incrementos tan exagerados de VIH. El directivo de la Provida hizo un llamado al ministro de Salud. Al Gobierno Nacional, a la Secretaría de Salud y a todos los entes pertinentes a buscar una solución para las 80 personas que padecen esta enfermedad en el país y ratificó que tomarán todas las vías legales y judiciales necesarias si esta problemática no es atendida con inmediatez. Leal acotó que el 18 de este mes se convoca a una concentración pacífica frente al Ministerio de Salud en Caracas, donde estarán presentes todas las organizaciones no gubernamentales y fundaciones defensoras de los pacientes con VIH para exigir el respeto a la vida.